Eh, y bueno, la gente, yo tengo curioso. Estoy en una vez, traigo un vídeo de un túnel. Eh, he vuelto al fin, hacía muchísimo tiempo que, que no traía ningún vídeo. Creo que llevo una semana y pico sin traer ningún vídeo. Y bueno, es porque ha sido en la feria, aquí donde yo vivo. Y he estado de fiesta, he estado afuera, no, no he podido grabar nada. No tenía nada grabado. Y pues ha habido ahí un buen paro pero bueno, no pasa nada. Aquí estamos otra vez de vuelta. Y también he estado las pocas veces que he estado aquí en casa he estado mirando una cosa que quería abrir hace un tiempo y es un mini, un mini proyecto es esto que estoy viendo aquí Asterio 8 server es eh, un server que he abierto es que lo he conseguido abrir hoy que eh, al, aún no se puede meter nadie no sé por qué, eh, da, está dando algunos problemas y no se puede meter nadie <coughs> pero yo sí, a mí, a mí sí me deja. No, no tengo yo muy claro el porqué. ¿Qué es esto? Esto es una zona para Clan Wars, ¿vale? Para jugar sí. Clan Wars. Eh, pondré aquí kits y Y a lo mejor pongo Save para que aquí empiece la gente y podáis sí. y meteros entre vosotros y también podemos aquí hacer los DLC nuestras Clan Wars. ¿Qué pasa? Que, bueno, como podéis ver está un poco un poco eh, mal hecho porque dice barra kits barra, barra, barra, barra, barra compás pero aún no he puesto ningún plugin como podéis ver no existe el comando kits entonces tengo que modificar muchas cosas, tengo que meter otras y eh, tengo que descubrir cómo puedo hacer que el servidor sea público eh, como podéis ver esto es un pequeño fallo que hay aquí alguien está, está entrando y, y saliendo del Discord, pero bueno como estoy muteado no los escucho ni me pueden escuchar mm, como podéis ver yo le doy aquí a internet y si sale vale a mí si me sale me doy a favoritos y bueno no sé si lo tengo favorito Sí. Bueno, el de favoritos y también se supone que tiene que salir aquí. Vale, veis, ahí sale. Pero le doy a LAN El servidor no me sale. Como si no estuviera como si no estuviera en la LAN, me parece muy raro. Y luego, eh, si alguien se intenta meter, eh, algún amigo o lo que sea, no le sale. No entiendo por qué. Es un fallo que tiene el servidor, pero la cosa es que no funciona. ¿Qué, ¿Qué voy a hacer? Pues no sé, me voy a poner a investigar y voy a ver cómo puedo abrir este servidor ¿Qué es lo que pasa? Que... Mmm, un amigo nuestro que se llama Tony nos ha, en plan, nos ha prestado un servidor según me ha dicho More, que es uno de mi clan bueno, todo el mundo sabrá quién es More del clan y me mmm, ha dicho que nos va a prestar un servidor entonces no sé si sí, esto de la clan wars lo pasaremos a tony y que tony lo hosté, y yo abra un servidor de eh, de lo que sería me saldrá el nombre bueno eh, un un factions eso era un factions que es un faction bueno no sé si os acordaré. yo en su momento creé un servidor de factions en lo que modificaba camisetas y esas para la gente pero, eh, bueno, lo, lo cerré, lo, lo cerré al final y, y, no, y no fue como yo creía que iba a salir o como yo quería eh, ahora, bueno, eh, Lupax, que es otro de mi clan, me ha dado algunas ideas eh, y pues he decidido pues, intentar crearlo como él me ha dicho, que sería poniendo eh, dos tres equipos el mapa el mapa sería el mismo, me parece que he modificado unas cuantas cosas eh, zonas de luteo eh, que, se, en plan, que te metas en los teams será como un un guerra será como un guerra un poco rp y, y más o menos así es la idea que tenemos eh, aún tenemos que crear muchísimas cosas pero antes que nada que eres, quiero eh, terminar lo que sería este server y ya pues ya veremos lo, lo del otro pero por ahora queremos el otro el, el plan por ahora queremos hacer este servidor y ya el otro lo dejaremos para que lo hotéis yo en otro momento que tengo que mirar aún como cómo, cómo hacer lo de que os podéis unir y demás que no sea yo el único que se pueda unir ¿Qué pasa? Que es que mmm, no sé cómo arreglarlo. Es un problema que la verdad es que no tengo ni idea qué hacer porque eh, me está dando errores. Una cosa que nunca me ha errores. No puedo unirme desde la LAN, plan desde, el, desde la zona cercana, se podría decir, desde el mismo wifi. solo me puedo unir desde fuera y mmm, más cosas. No sé, muy extraño. Pero bueno, lo de LAN es lo de menos. Lo que a mí me importa es que se pueda unir la otra gente eh, para que puedan jugar. Si no, pues qué sentido tiene eh, querer jugar con, con toda esta gente. Así que nada, esto sería todo. Eh, quiero que entendáis que bueno, que estos días he estado un poquito más ausente, pero eh, próximamente traeré algunos algunos vídeos más. Eh, también si sí, Tony nos abre eh, el server este de Clangwar pronto a lo mejor traigo hasta una Clanwar y poco más, eso sería todo, yo espero que os haya gustado el vídeo si queréis más de un turno ya sabéis darle like y yo os lo traeré que nada no el capítulo espero os haya gustado y adiós